están? Chicas, chicas, chicas, chicas, chicas. El día de hoy les traigo una frase que le dicen a su galán y en cuanto el galán la escuche, ¡pum! le va a explotar la cabeza y se va a sentir tan atraído a ustedes que no lo van a poder creer. Pero antes de empezar, bueno, suscríbase aquí arriba, denle like. Bueno no le den like, espérense que vean todo el video y si les gusta le dan like ¿vale? y si no, le dan dislike pero, eh, bueno, pues eh, díganme ahí, ya saben que tienen que decirme ¿qué les gustó? ¿por qué no les gustó? ¿Mm? Eh, y bueno, vamos a empezar con el video entonces a ver siempre comparto con ustedes secretos secretos que están aquí en nuestra cabeza los hombres secretos que solo nosotros sabemos y el día de hoy eh, estuve pensando el otro día porque dije bueno tengo que darle a las chicas del canal algo que ellas puedan hacer o decir a su chico a su grado o a la persona con la que están saliendo y que ese chico en cuanto lo escuche diga wow la quiero uh -huh. y entonces después de pensar por mucho tiempo eh, decidí que la mejor opción sería decir algo decirle algo que despierte su alguno de sus instintos más primitivos uh -huh. Los hombres tenemos muchos instintos primitivos, es decir, son instintos que llevamos teniendo por miles y miles de años desde que vivíamos en las cavernas, porque son instintos que nos han ayudado a sobrevivir, a procrearnos, a reproducirnos y a evolucionar. Eh, y uno de estos instintos primitivos que tenemos es el instinto de protección. ¿Ah? Desde, que, desde siempre hemos, eh, los hombres han sido aquellos que tienen que proteger a los suyos el macho alfa tiene que proteger al grupo social en el que se encuentra es como el líder y ese que tiene que proteger a todos por eso por eso en la mayoría de las a lo largo de la historia la mayoría de las veces los líderes son hombres, reyes eh, monarcas eh, generales etcétera etcétera siempre casi siempre son hombres hombres porque en ellos existe esta idea de protección sobre lo que les pertenece o sobre lo que... aquellos que están debajo de ellos. Entonces, ha sido así por siempre. Y evidentemente cuando se trata de una familia, pues el hombre es el que siente que tiene que proteger a esa familia. O si está en una pareja, el hombre es el que tiene que proteger a su pareja. no Entonces, usando este instinto primitivo... Tú puedes decir, la próxima vez que estés con tu chico, con tu galán, puedes decir esto, que realmente va a hacer que ese instinto primitivo de protección surja y que se sienta como si él estuviera dando eso, que se sienta, que lo haga sentir realmente que ese objetivo de protección está cumplido. ¿Ah? Y cuando un hombre se siente así, siente que evidentemente quiere mantener ese sentimiento, esa emoción de sí, estoy logrando, estoy protegiendo, me siento bien, me siento macho, ¿saben? Entonces, ¿cuáles son esas palabras que debes de decir? Realmente quiero que uses esto de forma muy sabia. ¿Ah? no juegues con estas palabras, no se las repitas a cada persona, realmente tiene que ser con alguien que es especial para ti, que realmente te sientes bien y que realmente quieres que se acerque más a ti, porque si tú me empiezas a repetir esto por todos lados, eh, bueno, simple, lo, que, lo que vas a lograr es confusión en las personas y quizá vas a hacer que, bueno, lastimar a otros y de eso no se trata este canal, se trata de que realmente ustedes puedan eh, usar esta información para que ustedes no salgan lastimadas y para que ustedes la tomen en beneficio de ustedes, no, no simplemente para jugar con otras personas um, Entonces realmente quiero que pongas mucho cuidado en cómo usas estas palabras y eh, en cómo reacciona esa persona ¿okay? Lo único que tienes que hacer es activar su masculinidad. Si logras encontrar la forma de hacer a tu chico sentirse poderoso, sentirse como Superman, sentirse como un verdadero hombre, sentirse que te está protegiendo de cualquier cosa. Si tú logras que tu chico se sienta así, tu chico se va a sentir como Superman y entonces esa sensación de sentirse que te está protegiendo y que puede, uh, puede realmente cuidar de ti, lo hará sentirse bien consigo mismo, confiado y aumentará su autoestima y, y pensará, esta sensación no la tengo con ninguna chica más que con ella y entonces eso hará que se sienta más atraído a ti. Ahora, ¿cómo haces eso? ¿Cómo activas su masculinidad? ¿Cómo lo haces sentir que él es Superman? bueno cuando te abrace, cuando vayan caminando por la calle juntos, dile, siempre me siento segura contigo. Cuando estoy a tu lado, realmente no me temo a nada, siento que me vas a cuidar. Me encanta que estés conmigo porque me hace sentir tan bien, me hace sentir tan segura, y cosas así. Si tú dices estas cosas a, a un chico, ese chico inmediatamente se sentirá como tú Superman, se sentirá como tan confiado en sí mismo y tan bien consigo mismo que será que se sentirá que realmente puede protegerte y sobre todo si realmente lo haces, no solo decir las palabras sino que realmente las sientes realmente cuando te esté abrazando te, te, te encoges y te apoyas a él y le dices me siento tan segura contigo y él te va a abrazar más todavía y sentirás que él realmente está orgulloso de que le hayas dicho eso y tú vas a sentir tú vas a sentir esa ese cambio y si, y si él realmente lo nota que lo dices con realmente con mucha um, honestidad la sensación que va a sentir va a ser muy buena y eso hará que se sienta más atraído a ti. Esas son las cosas, esas son las palabras que debes tener mucho cuidado de decir. No las están diciendo por ahí con todo el mundo. Y sobre todo no, no, no solo repetirlas como perico. Tienes que realmente poner ese énfasis y sentir la emoción de lo que estás diciendo. Y, vas a ver, y, y si tú logras hacerlo, vas a ver que ese hombre... En el mismo segundo vas a notar algo, vas a notar que te abraza más, que te acerca más como si no quisiera que te fueras nunca y eso va a contar, va a contar mucho, ¿vale? Y bueno, eso es todo, ¡eso es todo! Espero que eh, el video les haya gustado que les sirva de algo? Platíquenme en los comentarios, ¿alguna vez lo han dicho? Seguramente sí, porque muchas chicas realmente lo dicen cuando lo sienten, cuando realmente se sienten así lo dicen. Eh, es, es parte de lo que somos como seres humanos biológicamente. Eh, las mujeres son más vulnerables, por ejemplo, cuando están en espera de un bebé, cuando están embarazadas. Y entonces la pareja, que es el hombre, pues siente esa responsabilidad de proteger, de cuidar a su hembra y al bebé que viene con ella. Entonces, eh, sin que tengas que embarazarte, sin que tengas que tener un bebé en tu, en tu vientre, puedes hacerle sentir que te sientes protegida con él y él se va a sentir como tu superman, ¿vale? Entonces, eh, déjenme en los comentarios, realmente quiero saber sus historias, si lo han dicho, qué pasó, cómo reaccionó, qué sucedió después, etcétera, etcétera, etcétera, ¿vale? Y no olviden, bueno, suscribirse eh, y bueno, ya dije todas las cosas, ¿vale? Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, chao, chao, chao, chao.